Hola amigos de Spanish for Spain, soy Reyes y hoy vamos a dar una lección sobre el pretérito imperfecto de subjuntivo USOS vamos a ver de qué manera podemos usar este tiempo verbal esta lección la voy a titular el triple combo porque vamos a ver cómo utilizar vamos a ver tres usos del imperfecto de subjuntivo Expresando duda, negaciones y opiniones Interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a analizar ahora, una por una, estas seis frases que he escrito aquí La primera dice No creía que tuviera tanta fuerza No creía Expresa duda ¿eh? O... Sí, tal vez un poco también negación Porque tenemos el no Y tenemos Tuviera El imperfecto Imperfecto de Indicativo, imperfecto de subjuntivo Ya sabéis que estos imperfectos Hacen pareja ¿eh? Se llevan muy bien juntos Siguiente No pensé que fuese divertido ¿eh? Indica también eh, De alguna manera negación duda ¿m? y tenemos indefinido de indicativo en este caso y e imperfecto de subjuntivo no pensé que fuese divertido yo pensaba que sería un rollo ¿eh? ¿qué es un rollo un rollo es lo contrario de divertido ¿eh? un rollo es algo que que no nos gusta ¿eh? Cuando vamos al cine y vemos una película que dura tres horas y no pasa nada, durante el transcurso de la película decimos ¡Uf! ¡Vaya rollo! ¿Vale? Rollo, en lo contrario de algo divertido. Y ahora aquí he introducido unas frases eh, para hablar de negación también. Dice, no me consta, también no hay algo de duda, no me consta, es, es a mí, yo no sé ¿eh? que llegase tarde, yo no soy consciente de esto, yo creo que no, indica duda, negación también, ¿Mm? no me consta que llegase tarde, ¿eh? es decir, yo no sé, a mí eh, yo no me he dado cuenta de este hecho, ¿de acuerdo? Y aquí es interesante porque consta, es presente de indicativo, también podemos utilizar el presente con el imperfecto del de subjuntivo, ¿vale? Esta es una nueva combinación porque ya hemos hecho, ya he hecho unos cuantos vídeos con imperfecto y si no recuerdo mal, hemos utilizado el condicional con el eh, subjuntivo, con el imperfecto, hemos utilizado el imperfecto y e indicativo, hemos utilizado el indefinido, pero no habíamos utilizado el presente. Y aquí está. No me consta que llegase tarde. Siguiente frase, también indicadura. duda, no considero que viniera borracho. Y opinión, ¿eh? también podría ser. ¿eh? No considero que viniera borracho. ¿Mm? Es decir, yo no considero, en mi opinión, bajo mi punto de vista, ¿Mm? por lo que a mí respecta, no creo que viniera borracho. No considero que viniera borracho. Borracho es ese estado mental y físico que sucede cuando bebemos mucho alcohol. Cerveza, whisky, vino, sangría... ¿Eh? Cuidado con la sangría, que es peligrosa. ¿Eh? Está muy rica y empiezas bebiendo sangría... Y cuando te das cuenta, estás borracho perdido. Cuidado con la sangría. Siguiente expresión, no me importa que fuese un hombre antes, y aquí, bueno, da opinión, y tenemos fuese también eh, en presente indicativo. A esta persona, y a mí también, no me importa que una persona se haya cambiado el género, no me importa que antes fuese una mujer y ahora un hombre, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. Vale. Podría ser su amigo, o podría ser incluso su pareja. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Vale. La última eh, frase dice, no me inquieta que estuviera en la cárcel. Y estamos dando opinión. No me inquieta. ¿Vale? Me da igual. Podría decir, me da igual que estuviera en la cárcel. No me importa. ¿Mm? Me da igual que estuviera en la cárcel antes Aquí tenemos las rejas De la cárcel Hay mucha gente que va a la cárcel por tonterías Hay ¿Mm? gente que va a la cárcel porque lo merece realmente Pero mucha otra va a la cárcel porque es pobre Esta es la realidad ¿Mm? Bueno, eh, no me inquieta que estuviera en la cárcel. No me inquieta, no me pone nervioso. No tengo ningún problema con que una persona haya estado en la cárcel. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que estamos dando es su opinión ante eh, pues una creencia, la creencia general de que cuando una persona está en la cárcel es eh, un criminal, es un, una persona eh, a la que no debemos... Mmm, con la que no debemos... Mantener relación es una mala persona y siempre lo será. O ha cometido un error y siempre cometerá errores. Bueno, eso no es cierto. ¿eh? La gente puede cambiar. ¿Vale? Bueno, pues... Eh, eh, eso es todo. ¿vale? Dudas, negaciones, opiniones, con el imperfecto de subjuntivo... Y si tenéis alguna duda, dejáis como siempre aquí el comentario. Yo os voy a contestar como hago habitualmente. Gracias a todos aquellos que tienen alguna duda y lo manifiestan. Es perfecto recibir ese feedback por vuestra parte. Dale al OK al vídeo, ¿verdad? Porque, oye, pues el vídeo mola. ¿eh? No, es que, no es porque lo haya hecho yo, pero está bien, ¿no? Hemos aprendido una cosa más sobre el imperfecto del subjuntivo suscribiros al canal también, porque vais a aprender mucho español conmigo, os lo aseguro. Y eso es todo, que tengáis un buen fin de semana, una buena semana, una buena vida, ¿eh? que todo vaya bien. Nos vemos, chao.